Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del más reciente episodio de What If qué episodio tristísimo y desolador por favor, lo vi dos veces y la verdad que te deja un vacío tan grande eh, es probablemente de las cosas más tristes que se hayan visto en el MCU y lo más reciente que tuvimos así tan triste... Y tan desolador fue el final de WandaVision. En general la historia de Wanda, pero bueno, ese final fue la verdad muy muy duro. Y, y este episodio, la verdad que durísimo, durísimo. Es un episodio muy bueno, no es mi favorito. Mi favorito sigue siendo el de T'Challa como Star-Lord. Aclaro esto porque leí mucho que a muchas personas les parecía que este era hasta el momento el mejor episodio de Warif. Obviamente cada persona tiene su opinión... Pero vi a varias personas opinando de eso... Y bueno... No están tan lejos de, de lo que verdaderamente es... Porque el de Te Chara como Star-Lord... Y este de Doctor Strange... Son los mejores episodios de Warif Por lejos... Eso es lo que queda bastante claro... Además... Le sacan mucha diferencia a los otros episodios... Sin desmerecerlos... Pero o sea... Estos episodios son buenísimos. Y en específico el de Doctor Strange. Me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que no es mi favorito. Y sigo teniendo como favorito el de Chala por todo lo que significaba, ¿no? Y en este caso el de Doctor Strange. A ver, como historia. Ahí sí podría decir que es el mejor hasta el momento. En general, prefiero quedarme con el otro. Pero bueno. No es un mal episodio, la verdad que es un excelente episodio. La verdad que hicieron una maravilla nuevamente. Y, y bueno, como les dije, muy triste. Eh, tiene un par de momentos que la verdad porque... Además nos presentan a este Doctor Strange, que no es malvado. De hecho, en un momento en el episodio se aclara esto. Pero claro, lo primero que pensamos es... Bueno, no es el Doctor Strange malo, listo. Y no, o sea, es un Doctor Strange corrompido completamente por un deseo. Y, y me estoy esquivando spoilers para tratar de dar una opinión sin spoilers. Ya me voy a meter con lujo de detalles. Pero bueno, es un Doctor Strange distinto que siguió otro camino. sí Y claro, se nos plantea esta diferencia en comparación con lo que ya conocemos, y el episodio por eso se llama, lo voy a tratar de decir en inglés, What if Doctor Strange lost his hair instead of his hands? Toma, tremenda pronunciación, que igualmente lo voy a decir en español, porque, bueno, no todas las personas hablamos todos los idiomas, yo me manejo muy bien con el inglés, como habrán notado, pero bueno habrá personas que, que por ahí no, no se manejan también básicamente, ¿qué pasa si Doctor Strange pierde su corazón en lugar de sus manos? Clarísima referencia a cómo obtiene los poderes Doctor Strange recordemos que la película, por un accidente, queda muy mal herido de sus manos y llega hasta este lugar en donde están todos los hechiceros y se mete en el mundo de la magia y de la hechicería y ahí se convierte en Doctor Strange eh, De hecho acá vemos prácticamente todo eso Obviamente con, con otro desenlace Pero se ve también eso Y bueno, acá no termina con sus manos prácticamente rotas Sino que termina con el corazón roto Por algo que pasa que bueno, no sigo explicando esquivando spoilers y la verdad que no puedo seguir hablando sin spoilers, así que hasta ahora esto sin spoilers, la verdad que me gustó mucho el episodio, vayan a verlo, no sé qué están haciendo acá si todavía no vieron este episodio, no sé cómo es que todavía no empezaron Warif pero bueno eh, si tienen tiempo vean esta serie que la verdad son episodios cortitos y en un día se termina fácil así que no es excusa el tema del tiempo eh, y aprovechen que la verdad que es una serie que me está gustando mucho. La verdad que eh, me, está, me está gustando bastante. De lo mejorcito que, que ha hecho Marvel Studios dentro de este universo. Me voy a meter con spoilers porque si no, no puedo opinar más sin meterme en detalles. Así que acá voy. El episodio, como dije, se centra en Doctor Strange perdiendo a Christine Palmer en vez de sus manos, como pasó en la película. Eh, tienen un accidente parecido y, y bueno, Christine termina muriendo, él termina ileso, pero bueno, con Christine muerta. Y claro, tenemos eh, todo este camino que hace Doctor Strange en la película, que es literalmente el mismo que se ve en el episodio. De hecho, en 5 minutos nada más, en 5 minutos se ve. ...prácticamente resumida... A la película de Doctor Strange... ...vemos un momento con Dormammu... ...vemos cuando está intentando conjurar estos hechizos... Eh, ...vemos la muerte de... Ancient Wand... ...desde otro ángulo... ...creo que una escena así no vimos en la película... ...pero bueno... ...se muestra el momento en el que muere... ...y nada, eso que... ...fue, digamos, la primera película... ...se resume en... 5 minutos, básicamente... ...pero claro... Eh, Stephen Strange está Completamente dolido Porque perdió a Christine Como les había dicho El episodio empezaba con Stephen yendo con su auto A buscar a Christine Para ir a una ceremonia Y de fondo ya vemos a El vigilante, a The Watcher Que en este episodio O sea, si escucharon mis episodios anteriores Sobre What If Y todo lo que opinaba sobre The Watcher Esperando a que participe más Acá es como que... No digo que me paré y empecé a aplaudir cuando pasó lo que pasó, ya voy a entrar en eso, pero casi, casi. Eh, pero al principio ya apareció ahí entre los edificios, me gustó. Les había comentado que me gustaba que aparezca en distintos lugares. Eh, en el episodio anterior se vio como en el horizonte, pero antes, por ejemplo, en el episodio de T'Challa estuvo bastante favorecido por todo este tema de la galaxia, entonces era más fácil aparecer en algún punto, y acá, ahí en el fondo entre los edificios, la verdad que me gustó, vemos a Doctor Strange bajando del auto para recibir a Christine, tienen el accidente, y bueno, pasa todo lo que les comenté, básicamente se resume la película de Doctor Strange en 5 minutos, así nomás, y Stephen está completamente destrozado, eh, sentado... Con un whisky mirando la lluvia. Y con el ojo de Agamotto en una mano. Pensando en retroceder el tiempo y cambiar eso que pasó para poder tener a Christine. Eh, en, tenemos una escena antes en donde hace esto de la manzana. Lo mismo que vimos en la película de Doctor Strange. Y ahí obviamente one y Ancient One le dicen que no puede hacer eso porque eh, podría... Causar un bardo bastante complicado para todo el universo No sé si tuvimos literalmente un diálogo parecido en la película, no recuerdo Sé que no estaba Agent One en ese en ese momento, en esa escena en la película Sí estaba Wonk, pero no recuerdo si fue exactamente el mismo diálogo que, que se ve en la serie Pero bueno, eh, Stephen se queda pensando, viendo el ojo de Agamotto Y pensando en hacer eso Juan le dice que lo acompaña a él antes de hacer una locura. que termina haciendo? Usa el ojo de moto para volver a vivir este instante para poder salvar a Christine. Y yo, en ese momento, le juro que pensé que la iba a salvar. No sé para dónde iba a ir el episodio. La verdad que no sabía. Sabía que había un Doctor Strange así medio oscuro, medio gótico. Pero no me imaginaba que iba a pasar todo lo que termina pasando para llegar a ese Doctor Strange, o sea, mientras estaba viendo el episodio, que estás ahí metido en lo que está pasando, por ahí no te acordás de cosas que viste en los avances y eso, entonces yo en ese momento pensaba, muy ingenuo, que iba a salvar a Christine, que le iba a salvar, que iba a evitar el accidente y no lo evita, y no solamente una vez, sino que varias, y, y al menos a mí me, me dolió tanto ver eso de Stephen Intentando tantas veces Rescatar a Christine y, y, y no pudiendo Porque la verdad que Es o sea es un momento que, que duele Duele muchísimo Y al final ya con Stephen completamente resignado En el piso gritando eh, Desconsoladamente eh, Es Completamente tristísimo Con una banda sonora que acompañaba muy bien, a, a, a ese momento desgarrador. Nada, eh, la verdad que horrible, horrible, pero eh, no podía, no podía y ahí ya me resigné y dije, bueno, evidentemente algo está pasando que no la puede salvar de su destino, que básicamente era su destino morir, porque de hecho uno de los momentos en los que vemos que Stephen cambia, digamos, eh, lo que tenía planeado hacer, Evita el accidente con el auto, evita la carretera, evita todo eso y llega hasta el lugar este al que tenían que ir. Terminan bailando y a ella como que le agarra un paro cardíaco. O sea, muere por eso. O sea, no era simplemente el hecho del accidente en el auto, era que tenía que morir. Y ahí, cuando está completamente destrozado en el lugar del accidente, esta última vez que intentó revivir a Christine de su destino... Aparece Ancient One y le dice que esto que pasó con Christine era un punto absoluto. Básicamente, algo que no se puede cambiar. No hay forma de cambiar un punto absoluto. Y la posibilidad de cambiar eso o de intentarlo puede poner en peligro a la realidad. Obviamente Doctor Strange, enojado, completamente desgarrado, no le hizo caso a Ancient One y cuando ella lo intenta frenar desaparece y se va a otro lado a buscar la biblioteca de Cagliostro para encontrar un libro que lo ayude a poder cumplir esto. Ahí se encuentra con Obenk, que es el único personaje que no vimos en la película y que aparece en este episodio, de hecho me olvidé de nombrar al elenco Curioso lo de este episodio porque además de ser el episodio con menos voces, es el episodio que trae completamente al elenco original de la película. A excepción de Jeffrey Wright, que le da la voz a The Watcher, tenemos a Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, Richard McAdams como Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Tilda Swinton como Ancient One, y bueno, se suma Ike Amadi como Obeng que repito, no estaba en la película. Este hechicero, Obenk lo guía hasta este lugar, hasta la biblioteca de Caliestro y ahí Strange empieza a leer, a leer, a leer, y descubre que para completar su cometido necesita absorber la energía de otros seres. Ahí tenemos eh, la aparición del monstruo que vimos en el primer episodio de Warif, este de los tentáculos que atacó a Peggy Carter. De a poquito vamos teniendo conexiones entre los episodios porque a simple vista parecen episodios sueltos, que cada uno va por su lado, pero parece ser que al final de alguna manera varios personajes de estos episodios se van a terminar juntando para algo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí tenemos como otra referencia, no sé si será exactamente el mismo monstruo que atacó a P.I., o por ahí otro parecido de la misma especie, pero bueno, es una clara referencia. Se da cuenta que no puede con ese monstruo que es demasiado poderoso Y empieza a traer a diferentes seres Desde un gnomo hasta una especie de cucaracha con capa Que es a la única que no le absorbe la energía Porque dice, mi límite son los bichos y la deja Pero sí le roba la capa Y bueno, aparece todo, un diablo, una serpiente gigante, un ciervo, no sé De todo aparece Y él empieza a absorber toda esa energía, toda esa energía Completamente consumido por todo esto, por todo este poder. Termina con todo eso, vuelve a traer al lugar a este monstruo de los tentáculos. Esta vez sí puede absorber su energía. Y bueno, cuando termina va a hablar con Obenk. lo ve que se está muriendo. Y ahí nos llega la revelación de lo que había pasado. Porque al momento en el que Ancient Wand atacó a Stephen Strange, ella dividió digamos, a Stephen y logró devolver al Stephen que estaba yendo atrás en el tiempo para rescatar a Christine a esta misma realidad, pero en esa misma realidad llevó a otro Stephen Strange a otro lugar. O sea, logró separarlos y mantenerlos en la misma realidad, básicamente. Entonces había dos Stephen Strange en el mismo universo, en la misma realidad. Esto se lo explica Ancient One al Stephen Strange, que todavía no había sido corrompido, y se entera de todo esto, tiene que salvar a todas las personas, porque básicamente el universo se estaba consumiendo, entonces cuando está con Wong, el Doctor Strange Oscuro, vamos a decirlo así, lo encuentra y empieza una batalla, porque lo que el Doctor Strange Oscuro necesitaba era absorber al Stephen Strange que conocemos, porque... Al estar los dos juntos, iban a poder lograr esto de salvar a Christine. Tienen una batalla bastante, bastante interesante, muy buena. Hay algo que recordaba en el momento de esa batalla, que es que no tuvimos muchos momentos de Stephen Strange con peleas de este estilo en el MCU. Sí la recordaba pelea con Thanos, pero no mucho más. Y es un personaje del que se puede aprovechar mucho, con efectos y con todo eso, porque la magia, la hechicería, la verdad que le dan un plus y visualmente es algo fantástico, pero no hemos tenido mucho y la verdad que en este episodio, con la animación que la animación, lo digo, en cada episodio de What If, es fantástica, es fantástica, acá llega a otro nivel, de hecho... Hubo momentos en los que estos seres que iba trayendo Doctor Strange para poder absorber su energía estaban como con otro tipo de animación, no sé si me explico. Por ejemplo, había un cuervo que tenía como una onda medio anime, como que no, no seguía la línea de lo que es la animación de Warif. Y así con los otros monstruos también, en alguno de los ataques eh, que le daba un Doctor Strange al otro. ...se veía otro tipo de animación... ...la verdad que me encantó... ...me encantó... Eh, ...se nota que... ...supieron aprovechar la animación... ...porque la verdad que... ...se nota muchísimo eso... ...y la verdad que me encanta... Eh, ...bueno, tienen esta... ...pelea, esta batalla final entre ellos... ...termina ganando... ...el Doctor Strange Oscuro, el gótico... ...y termina absorbiendo al otro Doctor Strange para poder completar su cometido logra salvar a Christine pero, claro, al momento en el que la salva él no está con su apariencia de Stephen Strange, está con esta apariencia de todos los monstruos de los que absorbió su energía, mezclados y horrible y claro, Christine lo ve y piensa que está en una pesadilla y él se asusta porque no, no lo puede reconocer, pero cuando vuelve a su forma ve que las cosas no están saliendo bien y que la misma Christine está desapareciendo y él queda como flotando en el medio de ese lugar mientras todo se va cerrando, lanza un hechizo que yo supongo que es esto de la realidad de espejo que vimos en la película de Doctor Strange en donde se explicaba que cuando se conjuraba esta realidad, se podía hacer cualquier cosa y no iba a afectar a la realidad en la que se estaba, básicamente. Esto lo aclaro porque para mí va a tener una consecuencia para más adelante. Él queda atrapado, como en esta burbuja, digamos, de espejo, y ahí llega un momento espectacular, espectacular, porque ya habíamos visto a The Watcher, Vigilando, justamente, todos los acontecimientos de los distintos universos. Lo vimos en este episodio, ahí entre los edificios. Lo vimos en el reflejo del auto de Stephen, en un momento, me olvidé decirlo, que Stephen cierra la puerta en una de las veces que intenta rescatar del pasado a Christine para que no muera. Cierra la puerta y se ve en el reflejo a The Watcher. También cuando Stephen está leyendo todos estos libros, The Watcher empieza a narrar como estuvo narrando todos los episodios, pero la diferencia es que en ese momento Stephen lo escucha, se da vuelta y pregunta quién estaba ahí, y ahí yo ya estaba atento, pensando, no, no me digas que van a interactuar, que van a hablar, porque se viene esto, o sea, era inevitable. Y sí, llegó el momento, en ese final en el que Stephen está completamente desesperado, porque ve que... Todo lo que hizo fue en vano porque al final sacrificó un universo, literalmente sacrificó un universo y consumió un montón de poder de otros seres para poder rescatar a Christine y Christine estaba desapareciendo igualmente y ahí lo ve a The Watcher que está observando y le habla directamente y yo dije, no te va a prestar atención y The Watcher cruza los espejos ...y le habla directamente, o sea, tienen un diálogo... ...en el que Stephen le dice... ...por favor, salva al universo... ...castigame a mí, sé que me equivoqué... ...pero las demás personas de este universo no tienen la culpa... salva a Christine... ...y el vigilante le dice... ...la verdad que me encantaría si pudiera castigarte lo haría... ...pero te advirtieron varias veces... ...no hiciste caso y yo no puedo interferir... ...o sea, no puedo interferir... ...y se va... ...eso es bastante desolador porque... No lo puede ayudar, no lo puede ayudar y, y Stephen queda solo Porque Christine desaparece Una escena que recuerda mucho al momento en el que Vision Desaparece de las manos de Wanda en WandaVision Y en el momento en el que Loki desaparece Cuando está hablando con Sylvie en Loki En la serie de Loki, acá también un momento parecido eh, Y Stephen queda solo se queda solo en esa realidad que terminó siendo una burbuja de esta realidad de espejo. Que para mí, de alguna manera, va a terminar sirviendo para que él sobreviva en ese universo completamente solo y que vuelva a aparecer en la serie. No sé, yo supongo que va a aparecer en la serie. De hecho, en los avances vimos que tenía un encuentro con Peggy Carter como Capchan Carter, así que. Puede ser que vuelva a aparecer. Y además, esta aclaración, de nuevo, no es un Doctor Strange malo. No es malo, tampoco es necesario etiquetar las cosas como vos sos bueno, vos sos malo, no. Es un Stephen Strange corrompido, básicamente. Eh, esta idea de no poder superar la muerte de, de Christine, no solamente de no poder superarla, sino no poder aceptarla. Eh, lo llevó al extremo, lo llevó a este camino oscuro, a hacer cualquier cosa con tal de poder recuperarla y lo, lo llevó a ese lugar, a ese lugar de oscuridad, de hacer lo que sea y que saliera todo mal y es desolador, te deja, además el episodio termina así, termina con The Watcher diciendo, no recuerdo bien exactamente lo que dice, pero básicamente que una pequeña decisión puede destruir un universo, y listo termina ahí, la primera vez que lo vi quedé como, ya está ¿Ya fue esto ¿Se term o sea, se terminó el universo porque se terminó el universo vemos a Stephen en esa esfera de espejitos y listo, o sea quedó ahí, es muy desolador tiene momentos muy tristes es, como dije de lo más triste que se ha visto en el MCU pero lejos, y miren que tuvimos muertes, eh, yo sé que hay mucha gente que opina, ah, Marvel es todo colores y alegría, no, pero hay cosas, no es necesario oscurecer la pantalla para que pueda ser serio o triste algo, Marvel sabe hacerlo muy bien esto, y, y hemos tenido muertes completamente dolorosas, no sé, ahora se me viene a la cabeza la de Doe en Guardianes de la Galaxia volumen 2, por decir una, pero esto, o sea, porque no es un momento solo, es prácticamente todo el episodio, todo el episodio y con varios momentos momentos de desesperación, de agarrarte la cabeza y pensar, pobre Stephen, no puede ser que, que no pueda salvar a Christine, que le pase todo esto, también pensando en por qué no acepta la muerte de Christine. Obviamente no es fácil, pero bueno, es eh, un cambio que, en este universo significó, literalmente La destrucción del mismo Esto terminó en la destrucción de este universo De esta realidad Y desolador, completamente desolador Y muy triste este episodio de, de What If eh, Nada, no, no tengo nada más para decir La verdad que un muy buen episodio Repito, como historia Hasta ahora el mejor de la serie Pero como episodio me sigo quedando con el de T'Challa como Star-Lord Aunque, repito Y lo vuelvo a repetir Es un episodio fantástico La verdad que me gustó muchísimo Un pequeño detalle que me olvidé de mencionar Tenemos algunos momentitos En los que se escucha Esa fantástica banda sonora De la película original Compuesta por Michael y Aquino La verdad que una banda sonora espectacular Tuvimos también una escuchadita en ese final de WandaVision, cuando Wanda está leyendo el Darkhold, se escucha una variación de, de la banda sonora, y bueno, acá tuvimos varios momentos en el episodio, posiblemente el más destacado o en el que más se nota es cuando aparece en escena Stephen Strange, la primera vez que aparece en el episodio, baja el auto y abre la puerta, ahí se escucha perfectamente, Nada, me, me encanta, es una de mis bandas sonoras favoritas del MCU Y la verdad que, aunque sea por pedacitos Escucharla de nuevo en este episodio me encantó eh, Y además, Doctor Strange es uno de mis personajes favoritos del MCU Así que, nada, un gran gran episodio Hasta acá este episodio Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer Además también está el canal de YouTube donde están los episodios subidos. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.